Hola a todos y a todas, a ver si va entrando gente. Bueno, poquito a poco, vamos a ver, ya somos siete. Bueno, yo soy Cristina de las Oficinas de Información Juvenil, me habéis visto además en, en algún otro directo, ¿vale? Hoy estamos en Tu Casa y en la Mía, que es un espacio que pertenece al proyecto Conecta Juventud 2.0 del Departamento de Juventud. Hoy eh, queremos saludar a Rocío, os voy a leer un poco eh, eh, qué consiste su cargo, porque es un poquito largo, ¿vale? Coordinadora del equipo de educación social del servicio del PAP, servicio de prevención de adicciones para adolescentes y jóvenes del Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, para que os lo cuente mejor vamos a invitar a Rocío, que será más sencillo que ya os pueda ir contando, ¿vale? Entonces, vamos a buscarla, Rocío. Que entre... A ver, que nos acepte. No seas tímida, Rocío, entra. ¡Hola, Rocío! ¿Me oyes Te bien así? súper mal. A ver, habla. ¿O quieres que ponga un ¿Sí? ¿Se oye bien? Perfecto, ahora mismo. Sí, ahora mejor. Vale. ¿Qué tal? Muy bien, con ganas de, de pasar... ¿Qué tal a la estás de pasando? Un poco bien, bien, hoy tengo el aire fresquito, ahí lo tengo. ¿eh? ¿Sí? <ríe> sí, he tirado... Estaba llorando, lo digo, eso, Mora, lo del aire acondicionado está muy bien. Bueno, Rocío, vamos, cuéntanos un poquito, hombre, cuéntanos un poquito en qué consiste el servicio de adicciones, cuéntanos. Bueno, Cris, yo primero te quería decir que, que muchas gracias por invitarnos, ¿vale? Porque por invitarnos a tu casa en este caso, a las oficinas de información juvenil, a la Casa de, de Juventud, de la Juventud, ¿no? Y, y bienvenida a nuestra casa también de Servicio Paz. Eh, nos gracias. encanta que nos hayáis invitado porque, bueno, pues eh, nos dais la oportunidad de darnos a conocer y, bueno, en este momento excepcional que estamos viviendo, es verdad que, que el trabajo entre recursos y el apoyo entre recursos para adolescentes y jóvenes ha sido fundamental y esto es una muestra más de lo que de lo que se quiere hacer no acercar al final el recurso a los chicos y a las chicas y atraer una vía muy fácil y muy asidua para ellos como puede ser eh, el Instagram no que para nosotros puede ser más nuevo pero para ellos bueno pues casi, casi que así que han nacido con, con esta forma no eh, si me permites un minutito eh, yo quería dedicar en... Sí, gracias. Eh, quería dedicar esta en entrevista a, mí, a mis compañeros y a mis compañeras de, del servicio de prevención de adicciones, ¿vale? tanto al equipo de orientación familiar, que sin ellas tampoco seríamos nadie, porque somos un tándem, y eh, en especial, claro, al equipo de, de educación social, mis educadores y mis educadoras, eh, porque sin ellos, evidentemente, eh, yo les represento hoy, pero somos un gran equipo y es fruto del trabajo diario de, de su profesionalidad y de su personalidad, que, bueno, pues que ponen impronta en este servicio y que hacen que podamos estar aquí, ¿vale? O sea, que no quiero olvidarme porque si no, igual eh, se me olvida y me quedo con la cosa, ¿no? Está bien que se vea que es un equipo, ¿no? Que... Sí, además las informadoras e informadores que estamos en el servicio de información juvenil, sí que tenemos mogollón de contacto con ellos constantemente en todos los proyectos, o sea, que siempre hay una coordinación muy buena, o sea, que es genial. Sí, la verdad es que estamos muy presentes, vale. intentamos estar muy presentes y muy coordinados. Y, sí. y además yo creo que es importante, ¿no? Cuando trabajamos con jóvenes, al final el... El tener contacto, el trabajar de manera conjunta y un poco integrar todo, ¿no? Porque al final si no, si vamos cada uno de nuestra de nuestro lado, ¿no? Al final al joven le volvemos un poco loco, ¿no? Y al final sí que, sí que sí, está bien coordinarse. Cristina, yo creo que se trata de sumar al final en esta vida, ¿no? Cuando más sumemos, pues más ganamos todos y todas. Hmm. Sí. Vale, pues a ver, cuéntanos un poquito, porque claro, la gente estamos hablando de los trabajadores y un poco de la coordinación, pero no saben todavía lo que es el servicio del PAD. Cuéntanos. Bueno, el servicio PAD no es fácil explicar, ¿eh? Verás. Eh, eh, eh, no es fácil explicar porque no, porque no somos un ente aislado, ¿no? Nosotros formamos parte realmente de un todo y de un engranaje. Eh, para explicarlo yo voy a intentarse con una metáfora, ¿no? Así, un poquito así. Mira, en el ayuntamiento hay distintas casas. ¿m? Una es la vuestra, por ejemplo, la de juventud, y hay otra casa que es eh, Madrid Salud y está la Subdirección General de Adicciones. Eso es así como muy teórico. Uh -huh. En esta casa hay un objetivo claro, ¿m? que es hacer un programa de atención integral para adolescentes y jóvenes cuando presenten producto, eh, problemas de adicciones. ¿m? Es decir, que es un programa para chicos y para chicas y por supuesto con sus familias, chicos y chicas hasta 24 años y eh, sea cual sea la situación que presenten eh, de riesgo, de problema con respecto a la adicción, ¿vale? eh, nosotros vamos a ayudarle, intentamos ayudarle. No solo va dirigido a adolescentes y, y sus familias, sino que también va dirigido a los profesionales que trabajáis y trabajamos con adolescentes y jóvenes ¿eh? y además mm. eh, a toda la ciudadanía en general. Eh, tanto en contexto también, por ejemplo, educativo, profesionales me refiero a contexto educativo y contexto comunitario, ¿vale? El objetivo pues, es informar, formar, prevenir, curar y reinsertar, ¿vale? En los mm, casos más difíciles, ¿no? Entonces, sí. en esta casita, ¿no? En esta casa que tenemos de ayuntamiento, eh, de Madrid Salud, tendríamos como tres plantas. Nuestra... Hay una primera planta, que es la planta baja, que es donde está la puerta de entrada. Esta puerta de entrada es la puerta de entrada al programa de atención a adolescentes y esta es la prevención. ¿Mm? Aquí nos enmarcaríamos el si se de prevención de adicciones. Habría una segunda planta que sería asistencia, ¿vale? donde les ayudan en un nivel, bueno, pues cuando tengan más problemática. Y luego hay otra planta que es reinserción, de forma que las tres plantas en conjunto forman eh, el, el, la dirección de, eh, general de adicciones. ¿Mm? Nosotros estamos en esa planta eh, en un primer momento de la puerta de entrada. Somos la guía de entrada y a veces así se nos sí. se nos define, ¿no? Los educadores sociales de precios y mediciones y las orientadoras familiares, digo orientadoras porque son mayoritariamente chicas, excepto su coordinador. Eh, sí. que posibilita la entrada de chicos y chicas a este servicio? ¿Mm? Entonces, en esta puerta de entrada, educación social, educadores sociales y orientadores familiares. Además, eh, estas figuras profesionales no trabajan de forma sola, aislada, sino que esta casita tiene como siete subcasitas anexas, ¿m? que son los CAF. Los CAF eh, son los centros de atención a las adicciones y allí pues, formamos parte de un equipo eh, multidisciplinar de profesionales que trabajan con adolescentes y jóvenes. Eh, Ahí podemos encontrar figuras profesionales de la medicina, de la psicología, eh, terapia ocupacional, trabajador social... Eh, enfermero, médico, vamos, entre todos conformamos el equipo de adolescentes y jóvenes que atendemos a un chico una chica cuando tenga un riesgo una adicción o una problemática relacionada con la adicción, ¿vale? Y, sí. eh, y se dice de forma integral porque trabajamos todas las áreas en función de, de, de desde, desde cada una de las áreas profesionales, nunca mejor dicho, eh, que sí. están dentro de ese equipo. ¿Mm? No sé si se ha entendido bien, uh -huh. es que es un poco complejo, ¿no? Porque eh, ya... que supongo que para una persona que está fuera sí. de este mundo, cuesta un poquito más entenderlo, pero sí. Más o menos, además hablando así como de departamentos, resulta más sencillo. Uh -huh. Y entonces, una pregunta, porque claro, a mí me preguntan, ¿no? Cuando viene un chico o una chica... Al centro, ¿no? Y hablamos de temas de adicciones. ¿A qué nos referimos con temas de adicciones? Porque, claro, eh, pueden ser de unas o de otras. ¿Qué nos podrías decir? Pues mira, Cristina, eh, nosotros trabajamos con chicos y chicas hasta 24, como os he dicho, con tema de adicciones, pero puede ser desde una duda, una sospecha, un riesgo o una problemática o una adicción ya como tal. Eh, adicciones hay muchas. Adicciones son. En concreto, el consumo de sustancias, ¿vale? Alcohol y otras drogas, ¿m? el tema de las TICs, las nuevas tecnologías, pero nosotros nos centramos fundamentalmente en navegación por Internet, ¿vale? Lo que es navegar y buscar en Internet, eh, la, los chats y las redes sociales, y luego, por otra parte, los videojuegos. ¿m? Y luego, de otra parte, eh, que serían las. Eh, bueno, pongo así un poco esta cara porque es una problemática que nos preocupa mucho ahora y muy acuciante, que es el tema de los juegos de azar y las apuestas, principalmente deportivas en adolescentes y jóvenes. Entonces, cuando sí. mmm, hablamos de problemática de adicción y de atención desde este programa, eh, nos referimos a estas, a estas áreas. Luego hay otros programas, y otros servicios que atienen otras adicciones comportamentales, como podía ser, pues, eh, eh, pues un... Pues yo que sé, eh, una adicción a las compras, eh, a la alimentación, cualquier otra, que no tiene nada que ver con lo nuestro. Sí que es verdad que también eh, me gustaría decir que en el tema de las TICS nosotros no trabajamos la parte de, de seguridad, ¿vale? ni privacidad, no nos referimos tanto a sexting, grooming, eh, eso nosotros no lo trabajamos. Nosotros nos, nos trabajamos más y nos centramos más en aquellos riesgos que afectan, al desarrollo madurativo del adolescente y joven por, por el hecho de ser adolescente y joven, ¿no? Cómo afecta a su autoestima, cómo afecta a sus relaciones, a su comunicación, a su forma de expresarse. Es, eh, ahí es donde nos encuadramos. Uh -huh. Vale, ¿y, y estáis en, en todo Madrid? ¿O solo una parte de Madrid? ¿O cómo, cómo estáis estructurados? Pues mira, nosotros, eh, como te decía, estamos en, en estas casitas, en, en los centros de atención a las adicciones, eh, hay siete ahora mismo, eh, di, o sea, como ubicadas territorialmente a lo largo por todo el municipio de Madrid, eh, pero con esos siete CAF llegamos a los 21 distritos, o sea, se da cobertura a los 21 distritos. De hecho, entre los compañeros de educación social y orientación familiar, llegamos a los 21, pues hay compañías que solamente a 15, de dependiendo. ¿Mm? Ya, el horario... Porque no sé muy bien, a veces sí que es complicado, ¿no? Porque tiene que ver con los centros, el donde están ubicadas las, las educadoras y educadores o tienen otra serie de horario, porque ahora supongo que el trabajo también será diferente. Cuéntanos un poquito. Pues mira, eh, ¿ahora mismo ahora mismo me hablas en esta situación excepcional o habitualmente? En las dos cosas, porque supongo que poco a poco iremos llegando a la normalidad, ¿no? Cuando ya hemos salido del estado de alarma, pues ahora hay que ir llegando uh -huh. un poquito a poco a la normalidad. Cuéntanos un poquito. Bueno, habitualmente todos tenemos nuestras ocho horas ¿no? de, de, de trabajo, pero claro, nosotros tenemos un horario un poco especial y flexible. Dentro de esas ocho horas tenemos la capacidad y la flexibilidad para podernos eh, regular nuestra agenda en función de cosas que sean eh, habituales, como reuniones de AJ, reuniones en Madrid Salud, eh, bueno, reuniones de coordinación como muy establecidas, pero luego nosotros como mmm, trabajamos en distintos ámbitos pues a veces estamos en la mañana en un centro educativo, estamos por la tarde en una entidad, hacemos atención individual en un, en un centro, hacemos atención individual dentro de, del CAF. Entonces, eh, cada, cada educador educadora, más o menos en el margen de 8 a 8, porque también los CAF tienen un horario, ¿no? De 8 a 8, claro. media tarde. Entonces, eh, luego depende de la vía por la que tú llames, pues también hay Según cómo contactes, también hay un horario u otro, pero vamos, que entre 8 y 8, de todas formas... Sea, sea como sea, en esa franja, si no se localizase a esa persona, porque a veces, como os digo, eh, están en, en muchas cositas, eh, siempre se puede dejar un mensaje y además hacemos una devolución de, de la llamada en cuanto nos dejan el teléfono, eh, muy corta, muy breve en el tiempo. ¿Mm? Uh -huh. Y eso es así como estáis trabajando también ahora, durante porque el confinamiento así que... Contanos un poquito qué se ha hecho nuevo durante todo este confinamiento, dónde dónde os habéis enfocado, vale. digámoslo así. Vale, bueno, tenéis yo así un poco el guión de, de, de, de explicar un poco qué era nuestro trabajo. No sé si... ¿Sí? ¿Le puedo explicar? ¿Te das <risa> <de> cuenta? <risa> es que es importante. Bueno, ¿no? realmente. ¿Mm? Eh, para explicar luego cómo nos hemos transformado, por así decirlo. Eh, nosotros lo que... Bueno, la figura de educación social, como sabéis, es una figura social que, que lo que trabaja es eh, personas, ¿no? De de vincular, de hacer vínculos, objetivo general es mejorar la calidad de su vida, ¿no? básicamente. En la cuestión de las adicciones, en concreto, pues eh, trabajamos convencidos de que nosotros la mejor herramienta para hacer frente a las adicciones no puede ser otra que la prevención. Entonces, pues mirar, eh, los educadores sociales y educadoras sociales eh, captan, o sea, detectan precozmente estos posibles indicios, estos posibles riesgos, divas o iniciales, incipientes, en los contextos más cercanos donde están los chicos y las chicas. Es decir, lo que hacemos es anticiparnos a que algo pase y si ya ha pasado, ver cómo solucionarlo. Además, pues eh, pues generamos un vínculo y un acercamiento a estos chicos y chicas, ¿sabes? Eh, Cristina, si ¿sí genera un vínculo con con ellos un acercamiento, ¿no? un, un vínculo empático donde, donde sienta confianza y, y, y profesionalidad a la vez. ¿no? Eh, para nosotros hay como dos cosas muy importantes para, para hacer con ellos. Eh, cuando un chico o una chica trae un, una problemática, sea de la envergadura que sea, más preventiva o más eh, ya relacionada con una adicción, eh, lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia de su situación. ¿Mm? Eh, uh -huh. Sea leve, sea moderada, sea grave, da igual. Eh, y cuanto antes mejor. Entonces lo que trabajamos con ellos sobre todo es eh, dotarle de información veraz, es decir, hay que decirle eh, lo que son las drogas, eh, qué drogas hay, qué, qué producen, eh, las tics, mm, tenemos que darle a conocer cuáles son las trampas, ¿no? de, de por ejemplo, de, la, de las tics, de los videojuegos, del juego de azar, ¿eh? esto que se desconoce, cuando ellos conocen estas cosas, eh, tienen esa información veraz, eh, trabajamos las trampas a través sobre todo también de de, las, de los mitos no desmitificamos muchas cosas que se oyen en la calle no bueno pues por beber, eh, solo los fines de semana no pasa nada no, no, pero es mucho mejor eh, eh, fumar un porro que, que, un, que el tabaco eh, cosas así que, que bueno pues que al final hacen que ellos perciban o crean o se enfrenten a las adicciones en caso de consumo por ejemplo de una forma como más lacta cuando ellos son conscientes o toman conciencia de que esto puede ser eh, mucho más perjudicial, pues desarrollan como esa capacidad crítica de decir, bueno, ¿y ahora dónde me posiciono? No? Y les hace reflexionar. No es tanto convencerles ni, ni decidir por ellos, que para nada. Es eh, a través de su propia reflexión, de su situación, eh, tienen que conocer también eh, qué factores o qué escudos protectores tienen en su vida. ¿Y qué escudos eh, no son tan protectores en su vida? Por ejemplo, eh, un chico una chica que tenga un grupo de iguales donde se consuma, pues evidentemente va a ser eh, un factor de riesgo para él o para ella. Si no consumen, posiblemente sea un factor de protección. O una familia sí. que dé afecto, que, que tenga una buena comunicación con el chico con la chica, posiblemente sea un entorno saludable y un factor de protección frente a ese chico. Familias desestructuradas que tengan mucha problemática. Pero me surge es... saluda, por ejemplo, ¿no? Estás comenzando sí. ahora mismo. Toda la parte, ¿no? Pues un, eh, un grupo de chicos, una, un chico o una chica tiene una adicción porque su grupo de amigos o amigas también consumen, en esos casos, a ver, les hace racionar, les hace, ¿no? Les un poco pues que vean la realidad, pero eso que supone para el chico o la chica, ¿cómo lo trabajáis eso? Porque sí que es complicado a veces, ¿no? Si todo su grupo de amigos, que son sus iguales, que sabemos que son un modelo a seguir, eh, siguen consumiendo, ¿qué, qué, ¿qué les podéis aconsejar o qué le podéis decir o cómo podéis... Para que ellos deje, entiendan que pueden o dejar de seguir a ese grupo o seguir en ellos, pero saber decir que no. Efectivamente. Eh, la cosa no es sencilla ni es tarea fácil, ¿eh? Y cuesta muchas, muchas citas y muchas sesiones y mucho a ver por dónde puedo llegar. Eh, hay cosas que son importantes como, por ejemplo, que conozcan las motivaciones. O sea, ¿qué les motiva a consumir? ¿Mm? Eh, o, o, o ¿qué no tienen? Como os decía antes de factores de riesgo, ¿qué no tienen? que hacen que ante situaciones de riesgo, ellos no sepan decir que no. Eh, uh -huh. No es tanto sacarle de, de su entorno, que también hay veces que en momentos muy, muy difíciles sería interesante no cambiar no solo cambiar de, de círculo de amigos, sino también poder posibilitar hacer otro grupo de iguales pues más afín a mejorado otros intereses, otro ocio que tú tengas ¿m? y que te aleje un poco de, de esas situaciones y que te manejes tú de otra manera, ¿vale? Y que veas otro tipo de relaciones entre iguales eh, distintas que no tengan que ver con eh, una presión grupal por fumar o por beber o por consumir por cualquier cosa o por apostar. Eh, y luego lo que trabajamos mucho con ellos, nosotros somos educadores sociales, entonces... Dotarles de herramientas y de recursos eh, para enfrentarse en su vida, es decir, tenemos que llenar un poco su mochila y llenarles de habilidades para decir que no, eh, para, resistir, eh, habilidades para resistir la presión del grupo, eh, respuestas asertivas, respuestas empáticas, eh, esas estrategias, ¿no?, de cuando la vida te pone una situación, como cuando somos adultos, pues decimos, no, sí, una decisión, con una decisión, con un peso, ¿no?, con esa herramienta que te permite hacerlo de una forma que al final, pues, eh, los demás aceptan que tú puedes decidir. ¿m? Cuando tú tienes seguridad también, sí. cuando tienes esa autoestima alta, cuando tienes todas esas cosas, ¿m? cuando tú estás bien empoderado, eres capaz, de, eres capaz de hacer frente de mejor manera a situaciones eh, difíciles, ¿no? Y en este caso riesgosas para, sí. para su salud. Y además pasa una cosa que en la adolescencia, pues, es que estamos todavía creciendo. ¿m? Lo que es el desarrollo madurativo no está hecho todavía. Esas cositas les cuesta, claro. Cuando somos adultos lo vemos muy fácil, pero cuando hemos pasado por la adolescencia, bueno, pues... Decidir es, no es difícil. Claro, nos tienen que enseñar a decidir eso por ejemplo también se puede enseñar ¿cómo tomo mi decisión? pues tendré que ver los pros, tendré que ver los contras las consecuencias eh, ¿cómo me enfrento? si tomo una decisión ¿voy a ser eh, consecuente con la decisión y voy a seguir adelante hasta el final? esto nos eh, lo enseña en la vida pero nos lo enseñan eh, nuestros, nuestra familia, ¿no? en el seno familiar nos enseñan nuestros eh, referentes eh, profesorado o de recursos educativos o de recursos comunitarios, perdonar, con lo cual bueno, eh, esa es la parte que, que nos interesa dar, ¿no? Dotarles, empoderarles y hacer que con todas uh -huh. esas herramientas que tengan para la vida tomen la decisión adecuada, generen el cambio en ellos cuando, cuando consideren realmente que pueden cambiar y eh, mejorar la calidad de su vida, que es lo que queremos. ¿Mm? Al final, Cristina, no es, es esta parte que decía de toma de conciencia y luego la, sí. trabajar las áreas de su vida que están afectadas. Mira, cuando hay un problema, un riesgo, eh, nosotros decimos que que la vida es como un equilibrio, ¿no? Una persona es un equilibrio. Entonces, cuando hay alguna de las patitas que, que, que fallan, que se sostiene, pues eh, hay que restablecerla para que esto tenga su equilibrio. O sea, por ejemplo, si un chico o una chica eh, su vida se compone de, del área eh, es relacional, ¿no? Con sus amigos o con su familia. Tiene el ocio, tiene su... Eh, actividad principal diaria que es pues lo escolar o lo formativo laboral ¿no? eh, y luego pues eh, tiene la parte más personal ¿no? de, de esa propia persona si algo de esto falla eh, pues claro, habrá que restablecerlo pero no podemos restablecerlo él o ella solo, sino que para eso está esta ayuda no en las adicciones y nosotros lo hacemos eh, desde la educación social vale pero no solo solo, sino cuando algo ya eh, la conducta ya es problemática o, o es tiene una severidad, lo hacemos conjunto en conjunto con estos profesionales que os decía antes, con la enfermería, con el médico, con el psicólogo. Sí, ¿no? o sea, te la sí como y que bien, ya se pasa y... a otro grupo, ¿no? Eso Más es. Integral, Eso ¿no? es. Sí, es sí, yo he tenido, sí. he tenido Perdona, la oportunidad perdón. de ir varias sesiones con Cris, por ejemplo, yo que estoy ubicada en San... bueno Barajas Hortalizas y San Blas, y yo sí que he tenido la oportunidad de ir a varias sesiones con Cris. Eh, sobre el tema de, de, pues un poco de adicciones, ¿no? Y toca, pues eso, lo que tú comentabas, ¿no? Pues las diferentes patitas que hay a nivel de vida, ¿no? Y una de ellas, pues siempre nos invita a las OIJ, a los, a los informadores de, de ocio, ¿no? De ocio y tiempo libre, uh -huh. de recursos y de un poco, ¿no? De empoderar esa parte, que a veces sí que a veces es importante. Una preguntilla, eh, ahora mismo estáis trabajando... ¿No? Eh, también sois muy, ahora estáis mucho en las redes por lo que he podido ver no en, en Instagram, estáis moviéndoos muchísimo en varias cuentas diferentes para llegar a diferentes chicos y chicas, pero de cara a septiembre, ¿hay algún proyecto nuevo? alguna porque como no sabemos qué va a pasar si se está pensando ya a nivel septiembre algo nuevo, alguna cosa para mejorar no sé, para porque estamos todos un poco locos tema. sí Sí, ahora, eh, un minutito, Cristina, porque eso es el directo sí. y yo, con, yo concilio mi vida. Entonces, un minutito que eh, se sucede una no cosa en me haces un No te preocupes, no voy saludando a la gente, no te preocupes. Gracias, gracias. <risa> bueno, voy aprovechando aquí la gente que va entrando. Eh, bueno, he visto que hay muchos educadores y educadoras del servicio, algunos compañeros de información juvenil. Eh, bueno, y saludándome, yo os voy saludando si queréis en el directo. Eh, bueno, un poco para hacer resumen de lo que ha ido contando Rocío, ¿vale? Pues eh, es un servicio orientado a adicciones, adicciones a difer de diferentes ámbitos, ¿vale? Tanto drogas como temas de, de, pues de, de las nuevas tecnologías, orientado un poco ¿no? al, al, al tiempo que pasan, ¿no? Con Corregirme si hay algún educador o educadora que me quiera corregir, ¿vale? Eh, y luego estaría la parte un poco de apuestas, ¿no? Entonces, eh, es un servicio hasta, hasta 24 años. Mira, por ejemplo, como dice sabi ¿no? Es importante conciliar, sí que estamos, nos está pasando a muchas chicas y chicos que están ahora mismo eh, con hijos en casa, ¿no? Pues al final, con el teletrabajo, pues tienes que tienes que conciliar, no te quedan más narices. Entonces a veces. Eh, los que habéis tenido oportunidad que estáis trabajando, pues podéis ver niños y gatos y perros andando por, sí, sí, sí. por las reuniones, los lectos Así que, bueno, Rocío, seguimos. Que te bueno, preguntaba, vamos. pues, se cara a septiembre, ¿no? Eh, sí. eh, ¿qué, ¿Algún proyecto nuevo, algún plan? Porque, claro, no sabemos qué va a pasar, si va a haber el centro educativo, si no va a haber, porque sé que entráis dentro del centro. Entonces, ¿habéis pensado ya algo, algún plan? Pues mira, estamos con un plan B, porque no sabemos qué situación nos vamos a encontrar, efectivamente. Eh, el plan A es encontrarnos con un panorama que, bueno, con, con mucho cuidado y con mucha prevención y con todas las medidas podamos entrar en los centros educativos, pero siempre tenemos un plan B, que es eh, posibilidad de adaptarnos, eh, modalidad online, como estamos haciendo hoy, eh, para poder entrar en los centros educativos y poder entrar en las aulas a los chicos, a los profesionales, eh, a recursos, a entidades, es decir, no, no podemos dejar de estar para poder hacer nuestro trabajo y, bueno, pues yo creo que en este momento la capacidad de adaptación, eh, el, el reinventarse, pues está al día, ¿no? Eh, las nuevas tecnologías yo creo que han entrado para quedarse, eh, tienen cosas eh, tienen sus riesgos, pero tienen sus cosas buenas y, mira, y esto es una oportunidad para seguir trabajando hacia el trabajo que estamos haciendo eh, en centros y en entidades. Esperamos ponerlo en práctica, bueno estamos intentando hacer una adaptación también en nuestras sesiones para hacerlas más visuales, eh, un soporte más cercano para, para este plan B ¿eh? y sí. con más recurso audiovisual, más imagen, ¿no? pues que los chicos y las chicas entren mejor y luego bueno, nosotros también hacemos eh, sesiones a profesorado, con lo cual no queremos dejar de estar en contacto con centros y con entidades porque aunque eh, es verdad que, que la situación ha sido muy excepcional y demás, eh, hay que seguir, hay que seguir, Seguir, y es más, es que creemos que va a haber muchas situaciones eh, a raíz de la situación que hemos vivido excepcional de chicos y chicas con problemáticas, sobre todo relacionadas con temas de videojuegos y, y consumo. Esa es la pregunta, un poquito, ¿no? La también te quería hacer todo, todo esto, ¿no? De que ha sido un boom, las nuevas tecnologías que hemos estado nos hemos conectado con las familias, gente que no había utilizado el ordenador en su vida, alguna videollamada en su vida, de repente el Zoom, el Yesi, el, o sea, como mil herramientas, que la gente está ha vuelto un poco loca. Eh, ¿Ha habido algún repunte, de alguna adicción concreta, alguna cosa que vosotros hayáis eh, visualizado os hayáis dado cuenta? Pues mira, Cris, como, como los compañeros, como lo que hemos hecho durante este tiempo, no sé si me preguntarán luego, pero bueno, como hemos hecho atención telefónica, eh, intervención telefónica chicas la chica, se me llamaba además, eh, ellos nos han ido remitiendo cada semana cómo, cómo, cómo iban percibiendo, cómo se iban sintiendo, qué es lo que les iba pasando, ¿no? Eh, y hemos hecho como un reporte cualitativo de lo que les estaba pasando, como de, de drogas, eh, pues es cierto que al inicio sobre todo, y bueno, pues, eh, eh, a ver, el, el momento de confirmar se paralizó todo. Todo, ¿no? Tú eres un adolescente, porque los adultos lo toman de otra manera, pero tú eres un adolescente, eh, se te para tu grupo de iguales, no puedes el, ya no puedes estar con ellos, eh, no tienes tus hábitos, tus rutinas, no puedes eh, hacer tu ocio de fin de semana, eh, no puedes desarrollar tus. De repente. ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿no? Y en casa. Eh, con la que a lo mejor tengo un poco más de distanciamiento con mis padres, donde necesito ese momento de intimidad, mi habitación, por Dios, todo este tiempo. Entonces, eh, hay chicos que, dependiendo del nivel de consumo, eh, pues eh, siguieron consumiendo e incluso algunos consumieron más. Otros optaron por eh, cambiar el consumo de cannabis, en este caso, por tabaco. no, Fumaron más, pero fumaron menos cannabis, por si le a a esta sustancia. Eh, y eso, claro, es un hándicap. Y luego hubo un ha habido una cosa un poco extraña que ha sido el, el consumo de alcohol en casa. Eh, que ha sustituido también el cannabis por, por consumo de alcohol o consumos puntuales de alcohol eh, en casa. Es muy, muy raro porque normalmente los adolescentes y jóvenes cuando beben, pues beben en grupo, ¿no? Eh, y bueno, pues ha habido consumos individuales que nos han extrañado y bueno, pues que, que, que ha sido un poco fruto de, toda, de todo este momento. Ha habido una cosa muy positiva, ¿no? Nosotros somos muy positivos en el tipo de prevención de adicciones y también tenemos que recalcar lo bueno. Y, y es que en el tema del consumo tenían un consumo muy elevado. Eh, que, que esto ha sido una oportunidad para ellos, ha sido una oportunidad en el sentido de que han conseguido eh, que ha reducido, o sea, que ser realistas, se han reducido el consumo, pero hay mucha gente que lo que ha hecho es, eh, se ha mantenido abstinente durante todo el tiempo. Súper importante porque desde Educación Social además hemos reforzado muchísimo ese esfuerzo, ese esfuerzo que, han, que han hecho durante todo este tiempo, que, que bien lo estaban haciendo, que lo podían conseguir, que tú puedes, ¿no? Al final es darse cuenta de que tú puedes, que es verdad que es una situación externa la que nos ha obligado a que pueda suceder esto, pero bueno, es una ventaja y es una oportunidad que muchos han tomado y que ahora estamos en el momento de... Tomas esa decisión, no decisión, sino fue un poco impuesto de fuera, has conseguido dejar de fumar, por ejemplo, porros, que es lo que más solemos trabajar, ¿no? Por la población, por la edad de la población. Eh, sí. Ahora mantente, pero ahora, ahora sí que tienes que tomar una decisión y, y si quieres hacer ese cambio realmente, ahora tiene que ser algo interno, ya no impuesto por la situación de ahora, de, del momento, sino ahora yo tengo que decidir si me mantengo en esto o, o sigo como estaba antes, porque. Algunos chavales nos decían, me retransmitían los compañeros, ¿no? Eh, como que tenía una ilusión de, no, no, pero yo es que ahora voy a controlar, ¿no? En esta ilusión del control hay un falso control, desgraciadamente. Eh, ellos sí. creen que pueden controlar y que pueden controlar la cantidad, pero con el tiempo esto otra vez va progresivamente. Entonces, hay que trabajar ese falso control también, ¿no? De tomar una decisión, pero no tomar una decisión consecuente. ¿Mm? Eh, yo sí... ...de videojuegos, de, bueno, el tema de videojuegos eh, para nosotros ha sido en, en, en el otro lado, ¿no? Eh, ha sido lo más alarmante, lo más alarmante y lo más preocupante y es lo que te decía que posiblemente sea lo que, lo que nos vaya llegando de aquí en adelante. Es verdad que ha habido mucha preocupación familiar, al inicio no tanto, ¿vale? Porque es verdad que era una forma de silenciar, de tenerse entretenidos, claro pero con el tiempo eh, esto se ha complicado, ¿vale? Eh, mira, las tics, como todo, y los videojuegos, pues es una forma de ocio, pues eh, como otra cualquiera, ni buena ni mala, no hay que juzgar esto, ¿no? Eh, eh, perdona un minuto. De, de, no hay que juzgar esto, pero... pero um... Pero, cuando, pero sí que se puede convertir en problemático. ¿Cuándo se convierte en problemático? Pues cuando este ocio ya no es equilibrado, no tiene un equilibrio dentro de mi vida. Es decir, eh, yo lo utilizo como momento concreto porque me apetece y me gusta y le dedico un rato, bien. Pero cuando ya eh, dedicamos tiempo excesivo, cuando ya eh, es cualquier momento del día, sobre todo nos ha pasado mucho por la noche, jugaba mucho de noche a deshoras, horas, acostaba muy tarde porque el grupo de iguales también lo hacía, con lo cual eso era un círculo, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. Eh, con lo cual ha sido bastante difícil el momento, luego la motivación, ¿por qué jugaba? ¿no? A veces por aburrimiento, otras veces para evadirse el problema, o sea, simplemente por evadirse la situación, o sea, prefiero estar jugando aquí, toda la zona que me plazca, que está pensando que el momento de confinamiento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, bueno. ¿Mm? Y luego eh, el problema surge realmente cuando interfiere en tu vida, es decir, cuando dejas de hacer otras cosas, cuando afecta a esas áreas, esas áreas que te decía antes, entonces ya sí que tenemos sí. un problema. Deja de estar con tus amigos, deja de estar con tu familia, ya ni siquiera te apetece. Eh, Dejas de... incluso la higiene: es decir, chavales que se abandonan, la alimentación, dejan de comer o comen mal. Claro, claro. Entonces, todo se desequilibra, ¿no? Entonces, ahí sí que surge el problema. Y sí que es verdad que hay chicos y chicas que después del confinamiento han conseguido tener ese control y volver un poco a recuperar lo que tenían, pero hay chicos y chicas en las que están en ese momento de, de, de, de riesgo. De volver, A la normalidad wow. este. La normalidad vale, es pues, la que sí es. no va a hacer lo, ¿hm? sí, sí, Perdona, sí, sí. No, quiero decir que la normalidad... El volver a sus rutinas diarias y a sus hábitos diarios sí. es lo que le va a hacer ver si realmente controlan o no controlan, ¿m? porque en este momento era todo todo valía. ¿no? Aunque hemos trabajado mucho y hemos hecho mucho en el tema de los de los de las rutinas y los hábitos, el que los chicos y las chicas tengan rutinas y hábitos diarias, les mantenía equilibrados durante el día y el, ese equilibrio entre tareas y áreas que hacían que tuvieran oportunidad o menos riesgo ¿no? de, que, de, de dejar algo en, en, en una de ellas. ¿m? Pero bueno, esto es lo que lo que hemos tenido. Y luego también, eh, desde Educación Social, buscamos mucho la implicación de la familia. Para nosotros es súper importante es ¿no? uh -huh. Estáis orientados como a jóvenes, pero sí que nos comentabas al principio ¿no? que como que tenéis algún servicio de familia, un poco, eh, no que decirle a los papis y a las mamis o a los tutores, a gente que, so, que está responsable de estos chicos y chicas? Porque en muchas ocasiones son mayores de 18, por lo tanto, a veces ahí se les escapa que se les... hay un servicio, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Sí, mira. Bueno, realmente estamos dentro del servicio, como te decía, Sergio Paz. Eh, somos dos partes, somos un tándem, nada más lo decimos así, que la parte de orientación familiar, que es la que trabaja con familias solas o con adolescentes y jóvenes, y la parte que trabaja con adolescentes y jóvenes, que son los educadores sociales. Entonces, eh, nosotros lo que buscamos en el servicio es que haya un engranaje y que haya una intervención conjunta entre familias e hijos. O sea, tanto por parte de la familia como por parte de los hijos, porque se ve que revierte mucho más la conducta adictiva cuando se trabaja con eh, amos miembros, ¿no? Como decías, no siempre es fácil y no siempre la edad eh, te permite, ¿no? Entonces, es verdad que con mayores de 18 años, incluso nosotros para mayores de 16, por la ley sanitaria, pues hay veces que los chicos no se dan cuenta, no necesitan, no quieren, bueno, ellos pueden decidir si quieren o no autorizar a su familia o eh, que puedan ir a este servicio, ¿vale? De forma conjunta. Uh -huh. eh, en menores de edad, para nosotros es fundamental y es obligatorio y así lo, lo, lo sentimos y lo vivimos porque ellos son los sus tutores, son sus sus referentes y, y ahí sí que es verdad que el trabajo conjunto revierte muchísimo, ¿sabes? sobre todo en los casos muy, muy preventivos. Entonces las compañías de orientación familiar lo que hacen es que trabajan eh, con esas familias también para eh, dotarles de esas herramientas y empoderarles a nivel de habilidades parentales para poder trabajar eh, con esas familias de forma que mejorando sí. eh, esas habilidades esas familias las ponen en práctica en su casa mejora el clima de convivencia su comunicación su afectividad etc, etc y lo que esto hace es que repercute repercute en el chico en la chica es decir hace que la familia sea que ya lo es un factor de protección muy importante pero es una familia que sabe que sabe cómo cuando hay una situación cómo muestro mi afecto de no la forma una preguntilla, ¿no? Como comentabas, ¿no? Los de 18 años como que pueden decidir si padres o madres acuden pero menores de 18 años para los chicos y las chicas que tengamos ahora en el directo o que vayan a ver el, el directo más adelante, eh, si ven que tienen algún tipo de problema o tienen o ven algún amigo o amiga que crean que puede necesitar este servicio, ¿dónde pueden contactar con vosotros para saberlo? ¿Para contactar con nosotros? Sí. Sí, pues mira, la forma de contactar con nosotros es súper es fácil y, y, y directa y además es que tenemos como 20 frentes y 20 canales, ¿no? Es decir, que quien no nos localiza es porque no quiere, porque aquí estamos para, para, para que lleguen a nosotros. Es verdad que es un, es un servicio que tengo que decir que es gratuito, es un servicio gratuito y confidencial, ¿m? porque esto es verdad que les preocupa a los chicos, a las chicas y a las familias y, bueno, a la ciudadanía en general, hay que decirlo. Eh, es un contacto que va directo casi al profesional de referencia que va a trabajar contigo, ¿m? tanto en orientación familiar como en educación social. Tenemos, eh, lógicamente, un teléfono general, que es le decimos centralita, eh, que es el 699-480-480, y entonces cuando llaman a esa centralita hay una persona que le pide eh, su nombre, su edad, eh, la problemática que tiene y en qué distrito se ubica, cuál es su domicilio, porque en función de eso pues le dirige a un educador u otro, nuevamente por proximidad, al domicilio o cercanía a eh, un centro educativo, bueno, depende si es de otro, que con otro centro, pero bueno, normalmente es así. Con eso, directamente, le pide el teléfono al chico o a la chica y si no quisiera, le, nosotros le facilitamos la educación social, pero siempre lo hacemos para que cuando el chico llame al educador o el educador llame al chico, pues sepan que es, quién es la persona que va a llamarle, ¿vale? Tenemos muy, muy, muy presente el tema de la protección de, eh, de menores y de datos, entonces es muy importante esto. Eh, ¿Qué otra forma se puede eh, contactar con nosotros? Pues mira, directamente al teléfono de educación social o el teléfono de orientación familiar. Si tú vas a dar una sesión en aula y te ha dejado el teléfono de educación social, pues en ese momento pues escribirle, pues whatsappearle. Eh, si es en un AMPA y ha llegado una orientado de la familia, pues igual deja nuevamente su teléfono, su tarjeta identificativa, pues también pueden contactar. Eh, luego, como os decía, como estamos en, en los CAP, en los centros de Atención de Selecciones, pues allí hay ventanilla de atención al público. Se puede dirigir la ventanilla de atención al público, pueden llamar telefónicamente para dejarle. Eh, en la página web también tenemos un chat online donde se puede escribir y entonces puedes contactar también con la compañera que te pone en contacto directo con, con el profesional de referencias eh. ¿Cuál es la página? La página web es eh, www.madridsalud.es Perfecto. Vale. Imagínate bueno, pues, que se lo pueda rebobinar y ver vale, y luego, bueno, tenemos un correo electrónico también, que es prevencionadicciones, arroba madrid .es, y bueno, yo creo que realmente para los chicos y las chicas, la vía más fácil es eh, whatsapp, teléfono directo el eh, centralita también tiene whatsapp y teléfono directo, y luego, bueno, pues a través de Instagram, eh, a través de mensajes internos han contactado a veces con, con los educadores pues los están viendo o, o ver algún mensaje preventivo de algún compañero, y dicen, ¿y por qué no? no? entonces, bueno, pues de esa forma van escribiéndole y van viendo un poco o si les pueden ayudar o no Sí, ¿no? Siendo más cercano con los chicos y las chicas Vale, un poquito no sé si alguien quiere preguntar algo, vamos a aprovechar a ver si alguien se anima a preguntar algo, aprovechar que tenemos aquí a Rocío que os puede pues si tenéis alguna duda, pues es que yo creo que tengo algún tipo de, de duda o tengo algún tipo de problema o tengo algún amigo o amiga que le pueda dar un consejo, Rocío, le pueda decir algo aprovechad ahora estas 16 personas que tenemos ahora mismo en directo, incluidas. Madre mía. Mira, mira, ¿Cuándo se le considera que... adicción en el tema de videojuegos? ¿Cuándo se considera adicción en el tema de videojuegos? ¿Cómo se consideraría que tiene una adicción una persona? Como os decía antes, adicción se considera mmm, solamente al videojuego, ¿vale? Eh... Cuando hay varias eh, cosas que se dan, como os decía, el factor tiempo, por ejemplo, antes la gente pensaba que porque pasara muchísimas horas eh, jugando al Fortnite, por ejemplo, ¡buah! Vale, ya estaba, es un adicto, es un adicto, es que chicos, que es no, no, no, no, no no solo es eso, ¿vale? Eh, el factor tiempo es importante, por supuesto, pero claro, cuando tú le dedicas a lo mejor, imagínate, cinco o seis horas en tu vida, o fin de semana, o a diario, es distinto también, ¿eh? si es a diario, si es fin de semana eh, pero no restas tiempo a otras áreas de tu vida, no tiene por qué ser un problema ¿eh? siempre que hay ese equilibrio que os decía antes, entonces, hay que tener en cuenta el factor tiempo, ¿vale? no hay un no hay un no hay como estipulado un número de horas ¿vale? pero bueno, más o menos cuatro o cinco horas diarias podría ser un, un indicador, ¿vale? El, el momento del día en que lo haces puede ser un problema, como os decía el, el hacerlo por la noche o a deshoras, horas, cosas por hacer eh, pues genera eh, malos hábitos de sueño, por ejemplo, que esto repercute al día siguiente eh, a nivel escolar o a nivel de trabajo laboral y esto es una cadena. Entonces sí que tienes una afectación en tu vida, con lo cual es importante la motivación por la cual la hagas. Mirar, hay muchos chicos y chicas que se refugian en los videojuegos para no pensar, como os decía antes, en sus problemas y al final encuentran dos problemas, el que están consiguiendo ahora, ¿no? Eh, a veces para matar el aburrimiento o los malos rollos. A ver, es importante a veces poderte evadir, pero no es la vía, cuando uno tiene un problema, un mal rollo o se aburre, hay formas de solventarlo, de solucionarlo, hay otras alternativas de ocio para poder hacer. Entonces, siempre buscar cuando tú estás mal, genera que cada vez que estés mal o estés aburrido, sí. vayas otra vez al videojuego. Y lo más importante, como os decía antes, es la afectación a cualquiera de las áreas de tu vida diaria se convertiría realmente en adicción cuando, eh, cuando hay una afectación bastante importante, ¿vale? Hay como una graduación entre leve, moderado y severo, y cuando ya hay una afectación, cuando todos esos indicadores están dando, adicción al videojuego. Vale, muchas gracias. Veo que no hay muchas más preguntas. Una pregunta última, Rocío, ya más hacia ti, que ya que hemos sí. salido del estado de alarma, y por fin, eh, ¿qué es lo primero que querías hacer o qué tenías ganas de hacer? Cuéntanos. Pues mira, lo primero que quería hacer, y lo hice la semana pasada, yo he estado en fase 0 o 1 mucho tiempo, yo creo, ¿eh? Me ha costado, me ha costado. Eh, eh, ver a mis padres y a mi familia, ¿no? Eh, al final les tengo cerca, pero les he tenido muy lejos durante este tiempo, y bueno, pues eso. Es verdad, Cris, que de las cosas que más he echado de menos en este tiempo es el, el abrazar. Yo soy como muy achuchable, ¿no? Y es verdad que el afecto. Eh, bueno, pues le he echado bastante en falta Y me hacía falta esa dosis Entonces, bueno, pues bien, bien, eso Y luego lo siguiente haré? que querría hacer Sería irme a la playa, ¿no? Y pasear por la playa y demás Bueno, lo de pasear no sabemos sí. que, si se va a poder pasear, ¿eh? Porque te tendrás que llevar tu parcelita ya. De un lado a otro para poder pasear por la playa Pues está complicado <risa> Bueno, si pisamos un poquito la arena No estará mal, de más, de por lo menos <risa> uh -huh. Me conformo, me conformo sí, eso sí. Pues muy bien, muchas gracias Rocío por estar con, esta tarde con nosotros, espero que os haya, haya gustado y, y nada, muchas gracias sí. a ti, al equipo que componéis sois mogollón, no me sé los nombres de todos y de todas, así que eh, os doy las gracias a todos y a todas, de todo el equipo, vale, de adicciones muchas gracias. y nada, nos seguimos viendo por las redes y por los distritos. Muchas gracias Rocío. Gracias a ti Cristina por todo, de verdad, un placer. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, aquí acaba en tu casa y en la mía. Eh, Recordar, ¿vale? Es el servicio de adicciones, podéis encontrarlo por las redes sociales, podéis encontrarlo en Instagram. Todos y todas las educadoras han hecho un Instagram para que podáis contactar con ellos, pues la mayoría son educadoras social Chamartín, educadora social Hortaleza, educador social, o sea, son todos eh, pues educador social Villaverde, bueno, pues, la mayoría son educadoras, ¿vale? Entonces, eh, aprovechar por pues, si tenéis dudas, preguntas, eh, y demás, hasta 24 años podéis contactar con ellos. Cualquier duda, de todos modos, si son mayores de 24 años, podéis asistir a pues a, a los centros de, de adicciones. ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya gustado y, y un placer haber estado aquí. Así que, hasta luego.